Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Cayó. Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron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 suenan, las campanas suenan, ring, ring, ring. I swear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 Come insectos deliciosos, yum, yum. Ella saltó al agua, donde está fresco y lindo ahora, no hay más ranas veredas.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 somos figuras, puedes vernos en todas partes. Somos figuras. La señorita Muppet sentada en un taburete comía su suero y rey que son.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 La señorita Moffett sentada en un taburete comía su suero en el quesón. Después llegó una araña que se sentó a su lado y asustó a la señorita Moffett. de los números, vamos a contar del 1 al 10 otra vez llamas 8 donas 9 perritos 10 gatitos Contemos otra vez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 mejor gracias papitos por ayudarme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 cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más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 Estoy como estás, tú, baby, dedo, baby, dedo, dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy como estás. Miren azul, soy la ballena azul, soy la gran ballena azul. Soy el mamífero más grande del mundo, soy la gran ballena azul. Vivo en el océano, vivo en el océano, vivo en los océanos del mundo. Yo puedo crecer hasta medir 100 si pies, soy la gran Comer grill, amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso, el más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, gran, gran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 Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Tres ratones, cielos.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 Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenas ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja